Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les vais? ¿Cómo están todo tranquilo? Bueno, espero que sí, espero que estén muy contentos porque hoy es viernes Está a punto de finalizar esta semana laboral para todos Les deseo un hermoso fin de semana Y como no es de otra manera, fin de semana significa que hay misiones especiales eh, Hoy va a arrancar Mirá qué lindo camuflaje, lo quiero, lo quiero ya eh, va a arrancar una serie de misiones que eh, van a tener que, que ver con... Esto de que hace un tiempo se celebra el 40 aniversario de un hito cinematográfico. Eh, bueno, y este evento tiene que ver con esto, que van a dar consumibles y van a dar un camuflaje especial del Wargaming Fest 2018. Eh, Siente las tinieblas de tu corazón y lánzate al campo de batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar a la página oficial de Wall Gaming de World of Tanks. Entramos aquí, que yo voy a dejar el link. Canjeamos código. Vamos a clicar ahí también nosotros, a ver qué pasa. Eh, nos aparece el código directamente. Canjear. Listo. Al toque. Gracias. Confirmar. Eh, y ahora vamos a eh, juegos. Ah, pará, me perdí, boludo, acá eh, En la otra ventana, perfecto Volvimos a la ventana donde estábamos antes ¿Qué nos dan? 50% de experiencia Que te piden posicionarte como uno de los mejores jugadores de experiencia obtenida en una batalla victoriosa ¿Bien? Eh, ¿Qué nos dan? Una ficha Nos dan mmm, cuatro botiquines de primer auxilio grande Después eh, tengan en cuenta que estos están buenísimos porque eh, Después se pueden vender cuando están medio cortos de créditos se pueden meter. lo mismo también después eh, y la misión, este es el fin te da por 9 en camuflajes del Wargaming FX 2018, yo tenía el otro yo tengo el, de, el que es tipo hielo este es como, sería como el fuego eh, bueno, y lo único que tenés que hacer es eh, obtener 4 fichas que las vas obteniendo en base con esto con esto y con esto y ya vas a obtener eh, las cuatro fichas y la, lo que tenés que hacer es jugar una batalla, o sea Re sencillo, recontra fácil, no tenés que hacer mucho, te dan un par de kits, te dan eh, botiquines eh, y te dan 50% más de experiencia. que Está buenísimo. Eh, en todas las batallas debes usar un vehículo, un vehículo de nivel 4 a nivel 10, es repetible y comienza desde la segunda victoria. Es decir, la primera después del por 2, básicamente, traducido. Eh, está buenísimo por si querés adelantar eh, o tenés que sacar un cañón, tenés que sacar algún módulo. Bueno, con esto lo haces un 50% más rápido. Además, si tenés cuenta premium, pff, ni hablar. Bueno, chicas y chicos y chiques, los dejo que tengan un hermoso fin de semana. No se olviden que mañana a las 21 vamos a estar haciendo el directo sorteando el Skoda T27. Y bueno, espero que la pasen muy bien. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau.